Ok, um... No. Oh my god. ¡Shut up! Yeah. Get in my Hola amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Si son nuevos por aquí... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Lozada y bienvenidos. Si ya me conocen, pues, amores, créanme que ustedes sabrán lo feliz que debo estar en este momento. Honestamente, desde el primer momento en el que me contactaron, ustedes no se imaginan el grito y la emoción, y mejor dicho, todo lo que he esperado para poder grabarles el video de hoy. Y simplemente voy a decir, si ustedes ya me conocen desde hace algún tiempo, Saben que soy fan, fan, fan número uno de Selena Gómez. Y desde el primer momento en el que supe que iba a lanzar su um, marca de maquillaje Rare Beauty Mejor dicho, estaba en la expectativa, quería probarlo absolutamente todo Y cuando ellos me escribieron, me contactaron, me dijeron que me querían mandar los productos para el lanzamiento en septiembre Pues no se imaginan lo que grité, lo que salté, yo sé, puede sonar ridículo para algunos, pero lloré de la felicidad porque no se imaginan lo que significa de verdad que te tengan en cuenta para enviarte a um, esta cajita que hoy les voy a mostrar Estoy muy contenta No les voy a hablar más Así que vamos a comenzar de una vez Bueno, primero voy a intentar abrir esta caja Honestamente no sé de dónde abrirla Es que de verdad es muy grande <ríe> Aquí está, si ¿sí la ven. Es esta y pesa bastante. Así que la voy a poner en el piso porque siento que voy a terminar rompiendo algo. Bueno, amores, vamos a comenzar a preparar nuestra pielecita. Lo primero que me di cuenta es que tienen este Mist que dice que es 4 en 1. Por lo tanto, sirve para sellar el maquillaje y también lo pueden utilizar antes en la preparación de la piel, antes de la base y todo. Entonces, eso lo vamos a utilizar en un momento. Pero, eh, primero que todo, este, la verdad, lo tengo como curiosidad porque dice que es un primer iluminador. Vamos a mirar qué tal se va a comportar porque normalmente cuando utilizo primers iluminadores queda demasiado brillante mi piel no sé por qué sobre todo como en esta parte de la nariz me suele ocurrir eso así que quiero saber este cómo se va a ver realmente pero quiero probarlo muy bien y mirar a ver qué tal me va Listo, ya colocamos el primer, vamos a ver cómo se comporta el primer porque honestamente como les había dicho antes me da un poco de nervios quedar muy luminosa en la parte de acá como si fuera eh, la piel muy grasosa. La verdad me está gustando muchísimo si se dan cuenta en esta parte lo luminosa que se ve la piel porque a veces estamos buscando como un look muy natural pero tampoco queremos aplicar como mucho iluminador para que la piel no se vea tan pesada. Voy a sellar, como les dije anteriormente, vamos a utilizar este. Este es 4 en 1 así que voy a utilizarlo para sellarlo. ¡Uy, huele delicioso! Me encanta. Entonces, este también lo voy a usar al final, obviamente. Pero hoy les quiero mostrar todas las opciones que ustedes puedan hacer en casa. Algo que me gustó bastante en todo lo que han hecho es que realmente tienen una variedad de tonos... Amplia y eso me encanta Porque es como muy incluyente Y eso me parece increíble Así que este, el que voy a utilizar Es el 230N Tengo que decirles Algo de los empaques y es que me parece Increíble como la forma Como que es muy reconocible Como que si ustedes ven esto Ya saben que es de Rare Beauties Pero siento que este me parece algo increíble El diseño me gusta muchísimo y ya Cuando uno vea la tapa con esta bolita en el, Pues arriba lo va a reconocer inmediatamente. Ok, siento que este no es mi tono, pero algo vamos a hacer con respecto a esto. Aquí encontré las esponjita, se me ha olvidado mostrarles antes de seguir difuminando la esponjita que venía en el paquete. Esta tiene la verdad una figura muy diferente y lo que más me gusta de estas es que sirven para todo, o sea, estas puntas sirven mucho para el concealer, eso me parece que funciona mucho para difuminar la parte del párpado, mejor dicho, me gusta mucho que pensaron como en el diseño y que pudiera ser versátil, que se puede utilizar para varias cosas al mismo tiempo. Nunca creo que he utilizado eh, una esponjita así de porosa, pero la vamos a utilizar y vamos a mirar. ¿Cómo nos va? Bueno, amores, ya terminamos con nuestra base. Eh, ¿Qué les puedo decir de la base? Obviamente sé que el tono no es como el perfecto, pero pues obviamente eso se puede arreglar. Pero en sí, con respecto a lo que es la base... Es bien ligera, no es nada pesada, no es como las full coverage que son densas, que son pesadas, que la piel, mejor dicho, tapa absolutamente todo. Esta tapa completamente nuestro rostro, pero es bien ligera, no es pesada. No sienten la piel como tan cargada, honestamente, y eso me gusta mucho porque si se dan cuenta la piel se ve muy natural y aún así estamos viendo el efecto del primer iluminador que aplicamos al principio vamos a seguir con nuestras cejitas antes de comenzar con el resto en este lado viene el lápiz espérenme yo voy a para allá si ¿Sí lo ven en este lado viene el lápiz y por el otro uh, este es un gel para cejitas también Mírenlo. siento que el tono está muy café como muy claro Bueno, la verdad creo que este color cuadra mucho más con el tono de cabello que tengo ahora. Así que no sé esto cómo va a ir, pero voy a terminarlas a ver qué tal me va. Ok, está aterrada. Es por el tono. Ok. Um, no. Bueno, amores, pues... A ver, ¿qué les puedo decir yo? <risa> no es mi tono de ceja. No sé si me guste honestamente cómo se me está viendo el color. Pero voy a hablar en sí de la fórmula de, eh, de la cejita, o sea pues el producto para la ceja bueno amores, ¿qué les puedo decir? obviamente no me la terminé pero um, obviamente no es mi color no es el color que yo normalmente uso <ríe> y pues no hay otro color pero les voy a hablar en sí de la fórmula me gusta mucho la fórmula porque es bien ligera este no es y el lápiz es muy fácil de utilizar pero no es mi tono así que creo que este lo voy a quitar porque obviamente me va a ver rarísima con las cejas así y no, así que espérame un segundo. Bueno, amores, ya están mis cejas en el color normal, habitual. Y vamos a continuar con el corrector. Bueno, al mismo tiempo, este venía con dos brochitas de estas. Esta la vamos a utilizar para el corrector y esta la vamos a utilizar para las sombras. Bueno, este concealer, si se pueden dar cuenta también, la tapita es súper diferente. Y es muy... Huelen muy natural, ¿saben? No huelen... Lo que me gusta es que no huelen nada químico como fuerte o una fragancia fuerte. En lo absoluto, súper normal, natural. Bueno, vamos a aplicar el corrector. Voy a comenzar solo por un lado para mirar la diferencia como en cobertura. Wow, que okay, obviamente se nota, si ustedes se dan cuenta aquí se ve como diferente Y me gusta mucho lo que les digo, lo que, me, lo que me está gustando mucho de esto es que es bien ligero, no es nada pesado Entonces no sienten como que la pieza está asfixiando por así decirlo No siento la piel nada pesada, súper ligera, muy natural. Se sigue viendo el glowy como la iluminación que, que aplicamos al principio. Bueno, amores, vamos a continuar con el rubor. Recibimos cuatro tonos de rubores. Son estos, estos son como más rosaditos. Estos son más tirando como naranjitas. Oscurito, si lo ven, este. Lo voy a utilizar en mis ojitos. Voy a utilizar la brochita que venía en el kit. wow ok saben lo que me gustan de esta de estas fórmulas que son tan suaves que no quedan parches normalmente cuando intentamos hacer esto con otros rubores o labiales o cosas así um, quedan como parchudos porque son espesos pero esta fórmula es tan ligera que está espectacular me encanta Miren qué belleza, me encanta cómo se ve el sombra, la verdad se ve como muy natural, muy de playa y sobre todo el tono que escogí me parece bien bonito. Y lo voy a utilizar aquí abajo en mis um, mejillas, lo utilicé un poquito más hacia este lado, voy a poner dos punticos, dos punticos y lo voy a difuminar con, con la esponjita. vean el color el tono tan divino que da como Ay, me encanta la verdad me encanta me encanta vamos a continuar con nuestro delineador y hoy la verdad no quiero utilizar pestañas ni cosas grandes porque quiero que ustedes vean cómo pueden hacer algo rápido súper natural uh, me encanta Vean esta belleza de delineador, me gusta mucho la punta porque es como esa punta que te va a ayudar un montón a hacer como ese delineado súper puntudo, perfecto. Tengo que decir que caí en la tentación de las pestañas, obviamente me puse unas como no tan gigantes y estas me parecen súper bonitas, así que pues sí, me las puse. <ríe> bueno, amores, vamos a continuar con los últimos productos, nos queda el iluminador y labiales. Pero antes de eso, les quería hacer el swatch de los um, rubores. Este se llama Grace. ¡Oh my God! Shut up. Es bastante parecido el nombre a su hermanita. Su hermanita se llama Gracie. Este se llama Lucky. Voy a ir con este, que fue el que me apliqué en los cacheticos. Se llama Joy. El último se llama Love Vamos a continuar con el iluminador Y también trae cuatro tonos diferentes Se los voy a mostrar Estos se los voy a mostrar uno por uno Este se llama Outshine Este se llama Flaunt. El siguiente se llama Transcend Y por último se llama Mesmerize Listo, por bueno, ahí Si lo ven ahí, se ve divino, me gustan bastante. Wow, me encanta, miren, la piel está muy glowy, se ve fresca, se ve natural, no se ve pesada, me encanta, me encanta. Bueno, y estos son los labiales que ya les había comentado, miren los colores preciosos divinos, miren, mmm, sí siento que ese es el que más me cuadra el día de hoy. Este no es mate, hasta donde he leído. No, es así. Sí dice mate lip cream. Si sí es mate. Este labial tan bello, me encanta. Me encanta, me encanta. A lo que me refería antes con respecto a que si era mate, es que algunos mates que yo a veces utilizo y que pues también me gustan un montón, eh... Dejan los labios mate, como secos, como que después de un tiempo sientes que los labios en serio están demasiado secos, demasiado, y se comienzan como a cuartear, por así decirlo, si no aplicas como un lip balm, como una brillito humectante, y no los siento así como tan resecos, sino que ya llevo un tiempo utilizándolo, y se pueden dar cuenta, puedo mover los labios, con otros no se puede hacer exactamente eso porque se secan tanto que ni siquiera puedes como hacer esto como ya les había dicho, vamos a aplicar otra vez el mist que dice 4 en 1 Always an optimist bueno amores, y por último tenemos este kit que también venía en nuestra PR y este kit es como para hacer un refill de lo, nuestros esenciales en nuestra cartera. Entonces, por ejemplo, este de aquí es una esponjita que yo personalmente lo que haría es poner polvos translúcidos en esta parte y simplemente ponen su esponjita ahí y lo meten a la cartera. Y por último tenemos estas hojitas para que nos ayuden como durante el día a quitar el exceso como de grasita normal de la piel, para que no se nos vea brillante, se nos vea grasosa en lugares donde no queremos, así que este estuche me parece increíble para poner nuestros esenciales en la carterita y llevarlo con nosotros. Siento que esto es súper chévere para cuando nos vamos de viaje en el avión, funciona Va a funcionar increíble y sé que lo voy a utilizar un montón, la verdad. Bueno, mis amores, este es el resultado final. Me encantó, la verdad. Tengo que decir que estoy muy, muy contenta con los resultados. Lastimosamente, eh, pues no, mis cejas no eran del tono que recibí. Pero pues la fórmula la probé y ya les comenté. Eso fue lo único que pasó en este video que no me funcionó, pero no es exactamente porque no me haya gustado el producto, sino porque el tono no era el tono de mis cejas. Si se pueden dar cuenta, este es el tono que normalmente utilizo y ya cuando utilizo otro tono creo que se me... Como que no, como que no me cuadra. De resto, tengo que decirles que la fórmula de los productos, como se los he venido diciendo durante todo el video, me encanta que sea muy liviana, que no sea nada espesa, y nuestra piel se ve muy natural, se ve fresca, se ve brillante, no tiene que verse brillante, como muy eh, sana. El primer, el primer es algo que me gustó muchísimo, les había comentado que normalmente aquí se me ve un parche gigante, brillante, cuando me coloco iluminadores antes de mi base y hoy me doy cuenta que no se ve así tan horrible, sino simplemente se ve brillante donde tiene que verse brillante para que la piel se vea sana y se vea bien bonita, me encanta. Bueno, amores, y así concluimos nuestro video del día de hoy. Um... Les voy a dejar obviamente toda la información de los productos que utilicé, de los tonos que utilicé, porque obviamente pues hay más tonalidades, pero pues les voy a dejar exactamente los tonos que utilicé el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, opiniones, no se les olvide dejármelo en la sección de comentarios. Yo estaré súper súper pendiente para ayudarles en lo que necesiten. Y no se les olvide también visitarme en mis redes sociales Instagram y Facebook porque por ahí también les estaré compartiendo cositas nuevas. Por ahora les mando un besito gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!